El gato más guapo de España ¿Qué pasa, Corrón? ¿Quién es el gato más bonito del mundo? Y lo sabes Y lo sabes Esto es A un aumento Y ahora de hacer zoom digital A dos aumentos Cuatro aumentos 4.2 aumentos No sé si tengo actividad la estabilización de vídeo. Pero bueno, eso es la tarde y no está mal. Y tiene botón de pausa.